Para realizar un correcto lavado de manos, sigue estos consejos. Quítate anillos y reloj. Abre el grifo y moja tus manos. Añade el jabón y frota tus manos durante unos 20 segundos. Debes insistir entre los dedos, frotando el dorso y la palma de la mano. Presta especial atención a las uñas y a las yemas de los dedos. Frota los dedos pulgares con un movimiento circular. Y luego aclara con agua haciendo los mismos movimientos durante unos 10 segundos. Palma y dorso de la mano entre los dedos, las uñas. Y los pulgares. Sécate con una toalla limpia o con papel. Recuerda que debes lavar tus manos siempre al salir del baño. Tras tocar un pomo de puerta, tras manipular dinero, o después de sonarte la nariz o estornudar si pones tus manos en la boca. También puedes usar una solución hidroalcohólica si no tienes posibilidad de lavarte las manos con agua. Aplica en tu mano una pequeña cantidad de producto y frota tus manos, palmas, dorso, entre los dedos, uñas y pulgares hasta que se seque el producto por completo. Unas manos limpias protegen tu salud.